Tengo el gusto de saludar a una destacadísima persona, un joven que en verdad me sorprendió hace algunos días cuando escuché cómo se dirige a otros en el ámbito de las enfermedades raras. Regálanos tu nombre completo y tu enfermedad. Sí, cómo no. Mi nombre es Andrés Bonilla Townsend. Tengo... 24 años y padezco de la enfermedad rara de distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad neuromuscular degenerativa que se adquiere como muchos de los desórdenes de enfermedades raras desde la concepción. Es una enfermedad genética y, y progresiva. ¿no? Cierto. Andrés, que es mi amigo, me. Mi... Ha sorprendido en cada ocasión que he tenido oportunidad de escuchar lo que dice, de entender el concepto que él maneja acerca de la comunicación para todos otros como él que tienen padecimientos de este tipo. Y bueno, lo que acaban de escuchar ustedes como introducción, habla mucho de esto que yo digo que algunos pacientes saben más de su enfermedad que los propios médicos y estoy seguro que en el caso de Andrés, ha tenido oportunidad de documentarse de tal manera que casi cualquier pregunta que le quieran hacer acerca de su padecimiento se las va a contestar de manera brutalmente, brutalmente clara. Andy, platícanos, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste de tu enfermedad? Bueno, eh, yo eh, fui diagnosticado a los dos años nueve meses, eh, obviamente eso no, no lo puedo recordar, eh, a través de la prueba de eh, creatina o fosfokinasa de que eh, es la prueba de CPK, a través de la cual se detecta una anomalía en, en las enzimas, que eh, evidencia la falta de, de distrofina, que es la, la enzima que permite que los músculos no degeneren y, y no, no se pierda la, la masa del, del tejido muscular. Yo empecé a tomar conciencia de mi enfermedad a muy temprana edad, desde los siete años, este, supe básicamente en qué consistía y, y, y cómo iba a progresar esta enfermedad. Ya después, con los años, uno también se, se documenta a, a través de la vida diaria de de, de ver médicos, dialogar con ellos y, y, y conversar con ellos y aprender con ellos de, de la enfermedad. No es algo que se aprende día a día, ¿no? No, no, no es algo que de la noche a la mañana lo comprendes en su totalidad. ¿no? Entiendo. Ya que tuviste conocimiento de causa y tenías siete u ocho años, ¿te acuerdas cuando los médicos te veían, qué te decían y tú ¿Qué conocías de lo que ya te decían? Sí, básicamente yo sabía que era una enfermedad progresiva que afectaba evidentemente las capacidades de movimiento de, de mi cuerpo y, y principalmente de mis extremidades. Y, y los médicos básicamente me, me comentaban que lo único que se podía hacer era consumir en ese momento y hasta ahora no, no ha habido muchos cambios eh, corticoides o, o, o, o, o el tratamiento paliativo que hubiera para la enfermedad porque es una enfermedad que como muchas enfermedades neuromusculares y raras eh, no tiene cura, ¿no? solo hay paliativos que aminoran eh, las molestias y el, y, y, y los problemas que genera la enfermedad ¿no? ok hiciste algo Andrés que no te hayan dicho los médicos que descubriste tú mismo que te servía positivamente para estar mejor día a día bueno sí básicamente eh, tomar nota de ciertos este Alimentos que eh, es recomendable consumir básicamente la, la, las proteínas ¿no? y, y, y evitar ¿no? el, el consumo, por ejemplo, de, de alimentos con azúcares en exceso o harina en exceso porque el, el sobrepeso o, o, el, o el tema de la glucosa se ve afectado por el propio tratamiento que a veces llevamos que, que afecta nuestro metabolismo, ¿no? O sea, eso sí, yo lo fui descubriendo a, a través de, de la data que, que hay de por sí en, en, en el Internet, ¿no? ¿Esto que tú descubriste, lo has hecho extensivo a otros jóvenes que tienen el mismo padecimiento que tú tienes? Eh, eh, básicamente no mucho. Lo que sí he comentado... Muchas veces es el tema de, de que siempre hay que realizar un chequeo cardíaco porque esta enfermedad, ser muscular o neuromuscular, afecta todos los tejidos de todos los órganos. Entonces, se pueden producir cardiopatías como una arritmia o una fibrosis cardíaca de la cual también yo padezco. Y en el caso de de los pulmones como es algo que afecta no solo a la masa muscular sino la fuerza muscular este, siempre es bueno re realizar una prueba de, de capacidad este, respiratoria que consiste en la capacidad que uno tiene de obtener el, el oxígeno eh, en los pulmones y, y la fuerza de los pulmones para realizar esto no eso también si sí lo lo, lo averigüé a través de, del internet y es algo que sí menciono mucho porque son dos partes elementales en cierta etapa ya de, de la enfermedad. Quiero entender que en este momento de tu vida, 24 años ya, has acumulado una cantidad muy grande de conocimientos adicionales a los que los médicos, eh, o, o que los médicos te han aportado de estos conocimientos que tú tienes y que es evidente en cada una de tus respuestas, de estos conocimientos, ¿hay alguna plataforma en donde tú puedas, en, a partir de hoy, ponerlos a disposición de otros jóvenes como tú? ¿Podemos hacer algo para que eso pueda suceder? Bueno, básicamente lo importante es la, la información que puede proporcionar los médicos de, de los centros este, públicos de, de la seguridad social, hospitales, este, ¿no? eh, clínicas públicas. Eh, de, desde hace ya una buena cantidad de años, este, ya en el Perú, eh, eh, se viene realizando la prueba que te he mencionado que es importante realizar a, a temprana edad en, en los pacientes con esta enfermedad, pues el, los principales signos de, de falta de equilibrio, dificultad de movimiento se presentan en los dos o tres primeros años de vida. Entonces, en esta etapa es vital realizarles la prueba a, a todos los, los bebés, los, los infantes que probablemente puedan padecer de la enfermedad, ¿no? o que presenten signos de tener alguna dificultad neuromuscular. ¿no? Cuando he mostrado videos tuyos en los que das algún tipo de explicación, a la gente que se los he mostrado me dicen, ese muchacho se ve que conoce mucho del tema. Sí, por supuesto. Yo conozco algunos otros jóvenes como tú, con otras enfermedades, ¿Sí? con otras enfermedades que son bastante avesados en sus temas igual que tú. Eh, el ejercicio... Diario, el ejercicio cerebral que tú haces diario por entender estos procesos y por ayudarte a ti mismo a que no te afecten de manera tan dramática, es uno que tú has llevado pues muy bien durante 24 años. Y entiendo que el acompañamiento de tu madre y de tu familia ha sido fundamental para que tú estés pues en estas condiciones que, permíteme decir algo que no quiero que suene inapropiado, pero yo te veo en razón de tu enfermedad estupendamente bien. ¿Cómo acompaña tu familia este esfuerzo que tú diariamente haces y que lo haces de manera muy caballerosa, lo haces de manera muy impecable? cómo Dime, cuéntame, ¿cómo? No, básicamente con mucho amor, mucha fortaleza y y, y con mucho valor, debo admitir, mi, mi familia es muy, muy fuerte, muy valiente, muy aguerrida. No lo digo por, porque sean mis familiares, sino porque en verdad lo son y, y son, como dirían algunos, la, la roca que, que me sostiene, ¿no? que, que, que me ha dado siempre ese impulso de salir adelante a pesar de todas las dificultades. ¿no? Yo... He observado en ti características que se parecen a las de algunos otros jóvenes, hombres y mujeres que padecen este tipo de enfermedades. Y en tu caso, 24 años, me doy cuenta que tú no lo puedes notar, pero detrás de ti tienes dos alas poderosísimas, poderosísimas, que se han ido formando al paso de los años con el amor de tus padres con la determinación y la pasión con la que te arropan, con el cariño, con el cariño que siempre te tienen y con esta posibilidad mayúscula de ser cada día felices, cada día feliz. Tienes, tienes dos alas hermosísimas que puedes echar a andar, que puedes echar a volar el día que tú quieras, porque, porque mientras, mientras, y así lo entiendo, tu cuerpo puede ser presa de este desorden que afecta la movilidad, tu cerebro no es presa y vuela a donde quiera, lejos, muy lejos, alto, muy alto, grande, muy grande. Eso es maravilloso, Andrés, porque lo que tú haces hoy mismo, lo que tú dices, lo que tú representas, es una muestra inequívoca de que cuando se hacen las cosas con ese exacerbado amor, con esa dedicación y con ese, con ese puntual recurso del de apoyo permanente, pues hay gente como tú que puede vivir con una enfermedad como esta que es verdaderamente difícil, de manera básicamente como cualquier otro, salvo por la movilidad. Lo demás, eres absolutamente libre. Tu cerebro, tu mente es libre, todo el tiempo es libre. Y eso es maravilloso. Tu mami, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero la he visto en algunas reuniones y en fotos, seguramente que es un bastión para ti en todo el tema de tu enfermedad. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ella es una luchadora de, de, de los derechos de por las personas con enfermedades raras y por las personas con discapacidad, incluso de, desde antes de, de mi existencia o desde antes de, de que ella supiera de, de que yo padecía esta enfermedad. O sea, es, es algo que, que le nace de de lo profundo de, de su ser y, y es algo que modestamente creo que yo he también adquirido de, de ella ¿no? sí sí, por supuesto Andrés, ¿tienes hermanos? sí, sí tengo un hermano muy querido que yo considero hermano porque es parte de, de mi familia desde, desde que tengo uso de razón que es el hijo de, de, del esposo de mi mamá, que en realidad es, es, es mi padre porque está conmigo desde que tengo cinco o seis años, ¿no? Y ellos son mis grandes motores y grandes apoyos, aparte, por supuesto, de, de, de toda mi familia materna y, y, y de mi, mi hermana también, de, de, de cariño a quien quiero mucho. Y... Y y, y y también de, de muchas personas parte de la comunidad que yo considero también parte de, de la gran familia que es la, la de las personas con enfermedades raras pero fui, fundamentalmente mi propia familia mis hermanos mis padres sí son muy apegados a mí y, y siempre estamos en permanente contacto y y, y siempre apoyan e, e, estas causas no sociales y, y políticas en favor de las personas con enfermedades raras entiendo ahora que estoy hablando contigo lo que me contó maría elena o oh, no necesariamente me contó sino expuso acerca de tu persona dijo es un muchacho muy brillante sensible es un gran tipo es cierto no solo eres inteligente no solo eres un tipo muy sensible, también eres un muchacho muy lógico y eso no se da mucho entre los jóvenes. Algunos que tienen padecimientos como el tuyo o diferentes pero difíciles, maduran muy rápido. Lo digo porque conozco personalmente a algunos. Mi hija, por supuesto, o mi hijo, maduraron muy rápido porque, como tú, supieron de su enfermedad puntualmente desde que eran muy pequeños. Sin embargo, habrá que decir que hay que tener un gran valor, hay que tener una gran determinación para seguir paso a paso, día a día, con una absoluta disciplina a favor de estar mejor, porque yo te entiendo como alguien que quiere estar lo mejor que sea posible. He visto, he visto tu cara cuando veo fotografías de tu mami impulsando tu silla de ruedas y te veo pleno, no, no, no te veo... No te veo un problemado, te veo pleno, voy por la vida, ahí la llevo y voy a decir y voy a hablar y voy a señalar. Eso me encanta. El día, el día que te dije, oye, a, más bien, el día que le dije a Marilena, oye, acabo de escuchar un muchacho bien piocha. Me dijo, es Andrés, el hijo de Anel, y es bien inteligente, bien brillante, bien sensible. Lo que estoy comprobando ahora, que dentro del entorno de tu familia... Ocasiona la figura de Andrés, tu figura, ¿qué ocasiona en el entorno de tu familia? Aparte, aparte del orgullo, ¿qué más ocasionas, Andrés, en tu familia? Bueno, este, un, un gran sentido de, de unidad y, y, y, de, y de cariño, porque yo en general me considero a, a alguien a quien... Siempre le ha gustado manifestar su afecto por los demás y, y que siempre ha, ha tratado de, de, de i, inspirar este valor y, y fortaleza ante mi enfermedad. Yo creo que tal vez eso es lo que inspiro dentro de, de mi familia y... De, me da mucha alegría que, que ellos siempre se sientan a, a gusto conmigo y que, este, bueno, siempre consideren que soy un ejemplo a seguir para ellos, lo cual modestamente creo que solamente es la personalidad que, que yo tengo y, y, y que está al servicio de de los demás, pero básicamente tengo una muy buena relación con, con mis familiares y lo que yo he observado que, que ellos ven en mí es eso, ¿no? Eh, valor y, y, e inspiración para seguir adelante ante cualquier dificultad, ¿no? Yo te conozco hace un mes, cuando mucho, y ya me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Ya te admiro. Ya me pareces un tipazo. Imagino lo que sentirá tu familia y quien te conoce mucho de más tiempo. Me imagino lo felices que son al encontrar en ti un chaval tan determinado, a no todo dar una gente de bien que hace mucho bien a quienes están cerca de ti. Tu círculo más íntimo, independiente de tu familia, debe de contar con algunos amigos. Cuéntame de tus amigos más queridos. Bueno, básicamente eh, mis amigos de, de la escuela, que fuimos una promoción de, de cuatro, eh, eh, ya que yo eh, estudié buena parte de la primaria y la secundaria en un colegio eh, para personas con discapacidad física que agrupaba a muchos chicos con desórdenes neuromusculares como yo, u otro tipo de discapacidad. Este, y luego, ya con el paso de los años, este, desarrollé amistad también con muchos miembros de las asociaciones de, de distrofias, principalmente con este Giancarlo Contreras, que fue eh, presidente hace algún tiempo de la Federación Peruana de Enfermedades Raras, este, con Luis Miguel del Águila, que fue el fundador de la Asociación de Distrofia Muscular y que padece de distrofia muscular de Baker. Eh, y eh, desde hace ya casi un año desarrollé amistad con, con María Lourdes, este... Rodríguez, la, la fundadora de la Federación Peruana de Enfermedades Raras y con la directora ejecutiva que es María Elena, ¿no? Nuestra querida amiga. ¿Te sientes tú te entiendes como No, creo que no te entiendes porque porque eres muy modesto. Pero tú eres un referente muy importante en tu país y en Latinoamérica. Por lo menos yo te lo tengo que decir porque tu figura, tu presencia, tu discurso, tu inteligencia, tiene que ser exponenciable. Tienes que estar en muchos lugares porque representas una condición extraordinaria de resiliencia. Representas una condición extraordinaria de empuje, de determinación. Representas un motivo genial para que otros jóvenes que tengan este tipo de padecimientos sepan que sí se puede y que puede haber una oportunidad que no solamente les permita integrarse a la sociedad, sino hacerlo de forma plena. Tú, en este panorama en el que te encuentras rodeado de gente que te quiere mucho, de amigos que te aprecian de manera genuina, yo soy uno de ellos, seguramente tienes inquietudes más allá de solo charlar con alguien, solo establecer una reunión de amigos. ¿Qué te gusta ¿Qué deporte? ¿Qué, ¿Qué te gusta ver? ¿Qué te gusta oír? Dime, Andrés, por favor. Bueno, eh, parece un tanto raro, pero una de mis principales aficiones es estar al tanto del acontecer político en mi país, sobre todo por, por el tema de que las causas sociales fundamentalmente referidas a... El tema de la discapacidad está muy dejada de lado y muy olvidada se, se, se ha hecho bastante, hay leyes, hay normas, pero el tema es que como sociedad aún nos cuesta, no solo en el Perú, sino en muchos, sino en muchos países de Latinoamérica, saber que lo que las personas con discapacidad requieren es que se cumplan se cumpla con sus derechos, no, no es un pedido, no es un suplicio, no, no es un ruego, es un derecho que debe de cumplirse. Y es algo que es, sí, me, me, me gusta siempre abogar, ver y defender, ¿no? Y fuera de ello, pasar tiempo con mi familia, este, ver películas, escuchar música leer alguno que otro libro o novela que me interese, básicamente ese es mi día a día. Me gustó, mucho una, me gustó mucho toda tu respuesta, pero una parte de tu respuesta coincide mucho con lo que yo pienso. Siempre le digo a los funcionarios mexicanos que atienden temas de salud, no, no, espéreme, no es un regalo, es la obligación que usted tiene y es el derecho que asiste a toda la población. Usted tiene que cumplir con su obligación, no nos está regalando nada. Y no me diga que a ver cómo me ayuda. No me ayuda, yo soy el que lo ayudo, lo ayudo a usted. Usted cumpla con su obligación que yo haré que eso sea posible porque lo voy a obligar a que lo haga. Me gustó mucho. Y luego, otra cosa que dijiste fue pasar en familia y ver películas y la parte fundamental. Me intereso mucho por los temas de la política y lo que tiene que ver en la política con la asistencia social, con los derechos que asisten y, por supuesto, con estar al tanto de qué se está haciendo en mi país. Eso madura más mi opinión acerca de que debes de ser un muchacho exponenciable, debes de tener una carpeta de acción mucho más amplia de la que hoy mismo estamos abriendo tú y yo. Porque, carajo, eres no, un no. testimonio importantísimo, importantísimo, y eres un testimonio que no solamente se puede mostrar al mundo, eres un testimonio que puede hacer muchísimo bien a la región, pero muchísimo bien. Porque si tú has podido lograr esto, claro, en condiciones específicas de cariño, de asistencia, de pasión, de amor, hay otros que lo pueden lograr. No todos tienen a los papás que tú tienes, no todos tienen a los amigos que tú tienes, no todos tienen las posibilidades que tú tienes. Pero si tú hablas con algunos, muchos de ellos, del tema de cómo tú has ido solucionando tu problemática de salud o llevando tu problemática de salud, seguro que vas a inspirar a muchos porque eres un muchacho inspirador. El ejercicio que estoy haciendo hoy fue porque me llamaste poderosísimamente la atención. Andrés, yo nunca digo nada que no sienta. Nunca, Andrés. Si quiero decir algo rudo para alguna persona, se lo digo. Si quiero decir algo benevolente para alguna persona, se lo digo. En tu caso. Lo que te señalo es lo que ya apunté en algunos comentarios que tuve contigo a través de la plataforma del WhatsApp. Eres un muchacho muy piocha. Piocha en México quiere decir bien inteligente. Entonces, tienes una responsabilidad mayúscula. Lo siento. Eres tan importante que debes de poner a disposición de otros este universo de ideas, universo de conceptos, universo de potencialidades que tú tienes, porque si no, lo digo con enorme respeto, sería muy poco muy poco caballeroso quedarte con todo eso que tú tienes en tu cabeza. Tienes que ponerlo a disposición de otros, tienes que ponerlo en una plataforma que les sirva a muchos más, que, que todos puedan abrevar de esa plataforma para tomar de ti lo que más les interese. Hay una fotografía que yo vi, de tu mamá y de ti en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué fuiste a hacer allá? Bueno, básicamente eh, en realidad yo participé de eh, el Congreso Mundial relacionado a, a las eh, medicinas de enfermedades este, raras, que en realidad se realizó en la ciudad de D.C., en el, cerca para la, la parte del puerto, en la que participaron muchas personas de Latinoamérica y, y vía Zoom o vía redes sociales, también muchos representantes de laboratorios de, de Europa, ¿no? ¿Eso fuiste a hacer? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese encuentro? Bueno, que muchos eh, representantes de laboratorios y en específico una señora representante de un laboratorio para temas de cáncer cerebral infantil en una reunión me dijo a mí mismo, ¿no? Lo importante no es lo que nosotros digamos o lo que nosotros hagamos, sino el paciente, lo que el paciente nos dé a conocer, porque el testimonio del paciente es lo más importante en cualquier ámbito relacionado a las enfermedades raras. Cierto. Un día que tengamos oportunidad de estar frente a frente de manera personal, te voy a dar un gran abrazo. Un gran abrazo, porque eres una persona que debe... Continuar con el esfuerzo hasta el último instante, que la última gota de sangre con lava corra por tu torrente sanguíneo. Tienes que hacer todo lo necesario para que otros como tú tengan oportunidad. Porque por tu, por tu sangre debe de correr lava hirviente para que tengas tú la oportunidad de llegar hasta donde tú quieras llegar para apoyar a todos los que tú quieras apoyar, porque no sé si te lo han dicho, pero tu discurso es muy poderoso, es contundente, es verdaderamente contundente, además de ser gratificante y fresco, porque cuando oyes a un joven de 24 años hablar, en términos de conocimiento de lo que está expresando, es muy grato, es muy muy grato. Yo estoy seguro que en una explicación acerca de tu enfermedad, que de un médico, que siempre es que siempre se hacen bolas con el asunto académico, a, a la gente inteligente, a mucha gente inteligente, Andrés, le cuesta mucho trabajo explicar sencillamente las cosas. Tú eres una persona inteligente y explicas sencillamente las cosas. Eso es un hándicap a tu favor. Y estoy cierto de que en una charla acerca de tu enfermedad, te entenderían mucho mejor a ti que a un médico especialista, todas las personas que estuvieran atentas a la charla, porque eres muy dúctil, Eres, eres muy fresco y eres muy conciso en lo que vas diciendo. Hablando de eso específicamente. ¿No te gustaría escribir algo que pudiéramos poner en un lapa una vez al mes? ¿No te gustaría poner algún pensamiento tuyo, algún, algún, algo que tú quieras hacer como trabajo que pudiéramos poner una vez al mes en un para, para todo Latinoamérica? Me interesa que te escuchen. No, pero. Para mí, sí, sería un honor y considero que dadas las cualidades que te agradezco hayas mencionado, tengo, es una obligación moral, ¿no? Sí, sí. Y, y, y creo que, que, que es algo que eh, a mí me agradará y me gustará mucho y te agradezco por la oportunidad, ¿no? encantado. Yo te quiero decir que ULAPA, por supuesto, estará abierta a esta consideración como, como petición mía para que integren todo lo tuyo, pero yo personalmente en México voy a integrar en la Federación Mexicana de Enfermedades Raras un espacio para ti. Cuando tú quieras mandar algo, yo digo, aquí nos manda Andrés, y entonces que lo lea toda la gente que lo quiera leer, sobre todo los que estén involucrados en temas como el tuyo. Me va a dar mucho gusto, Andrés, y te acepto de inmediato, esta condición en la que sí quieres hacerlo, porque me encantará poner ahí, en ULAPA, acá en FEMEXER, mucho de lo que tú sabes, mucho de lo que tú conoces, o mucho de lo que quieras expresar. Lo que quieras expresar, exactamente lo que quieras expresar. ¿Sabes? Hay, hay, algo, que, hay algo que me gustó en eh, conversaciones que hemos tenido vía WhatsApp, ver todo lo que me mandaste, eh, porque eres muy rápido para contestar. Pam, pam, pam, pam, pam, pam tienes, tienes mucha... Es, tienes un timing para contestar, pum, te mando algo y lo mandas a otra cosa, te mando algo y me mandas a otra cosa, te mando algo y me mandas a otra cosa. Eso me gustó porque habla de lo refrescante que es la comunicación contigo, lo rápida que es lo vivificante, es comunicación bidireccional que hace posible que yo conozca a un jovencito que tiene un tercio de mi edad y que es brillante, eso me encanta, me encanta. Te digo que cuando te conocí, le dije a Marielena, creo, es un cabroncito bien inteligente, hay que entrevistarlo porque... Tiene mucho que dar, muchísimo. Y estoy cierto de algo, si yo te planteo cualquier tema, cualquier tema, hablando de los temas que son inherentes a lo que diario conocemos, a lo que diario vemos, seguro vas a poder charlar de él. Si te hablo de algún tema que tenga que ver con tu presidente nuevo, si te hablo de algún tema que tenga que ver con algún tipo de deporte, si te, me lo vas a contestar porque estás perfectamente imbuido en la comunicación que el día a día te da el Twitter, el Internet, el, el no sé qué tanto. ¿Cuál es tu plataforma preferida? Básicamente, siempre recurro a, a, la, a las más eh, conocidas, ¿no? El Facebook y, e Instagram, ¿no? El Twitter lo uso muy, muy rara vez y fuera de ellos siempre me gusta ver las noticias, ya no tanto a través de la TV, sino eh, en los diarios vía online o o en las páginas web de, de los canales informativos más importantes de, de, del, del país y, y de la región. Andrés, ayer estuviste tenso porque no había Facebook, no había Instagram, no había nada. Eh, por un momento básicamente estuve tenso en cuanto al aspecto de, de que WhatsApp no funcionaba mucho porque el, el tema de... De la comunicación directa a veces sí es el, elemental para cosas vitales como eh, participar de, de una charla o recibir el enlace para entrar a, a una plataforma de videoconferencia, ¿no? Pero fuera de ello, mantuve la calma y dije, bueno, esto se va a solucionar en algún momento, porque todo problema siempre tiene una solución, por más que sea difícil de, de abordar. ¿no? Cierto. Yo ayer eh, trataba de interpretar que estaban sintiendo los jóvenes entre los 16 y los 28 años que están todo el tiempo metidos con, su, con sus plataformas, y etcétera, y eh, evidentemente muchos estaban un poco inquietos porque, porque no podían comunicarse con los suyos de siempre y eso era preocupante. Ayer vimos lo que sucede, eh, lo que sucede con un evento como el que ayer aconteció con el mundo porque miles de millones de personas estuvieron desconectadas. Eh, mi esposa me dijo, bueno, pues hay que hacerle a la antigüita como cuando tú y yo éramos niños, hablemos por teléfono, nada más. Nos dimos cuenta ayer la importancia que tiene para jóvenes como tú y muchos otros, no tan jóvenes como tú, sino otros, las redes sociales, nos dimos cuenta ayer, había gente literalmente en shock, pero bueno, qué bueno que tú, como dices, mantuviste la calma porque pensaste, esto se tiene que solucionar. Cuando, cuando te enfrentas a un problema, cuando lo tomas al toro por los cuernos, ¿qué es lo primero que piensas cuando un problema se cierne en torno tuyo y sabes que lo tienes que resolver? ¿Qué es lo primero que piensas? Primero que se tiene que afrontar con con calma y con mucho raciocinio, con mucha inteligencia y con paciencia, porque la desesperación es enemiga de, de, la, de la razón y, y, en mi opinión, de, de la acción. Si no hay paciencia, todo lo que se haga se hará mal. ¿no? ¿Cómo lo ves? Toma, Me encantó tu respuesta. Lección. Me encantó tu respuesta. Es una lección para mí. Esa es una lección para mí. Yo soy, yo soy muy intenso, Andrés. Desesperado. Soy desesperado, Andrés. Soy desesperado, desesperado, desesperado soy desesperado. Eh, acabas de decir algo que es una piedra de construcción del edificio más armonioso para tener una concepción clara de cómo solucionar algo, en qué términos, y nunca tratar de solucionarlo cuando estás convulsionado acá arriba. Tienes que solucionarlo en calma. El general Erwin Rommel decía, no necesitamos que la guerra se someta al arbitrio de nuestras decisiones. Eso es lo peor que podemos hacer, porque en guerra nunca se toman buenas decisiones. El ejemplo que me acabas de dar es uno que me habla puntualmente de lo que yo referí a todos los que conozco, a quienes les hablé de ti, de tu inteligencia. Esto que acabas de decir... Es el arquetipo de un changuito muy inteligente, muy inteligente. Cuando digo changuito, nos referimos en México a los jovencitos. A un muchacho. A un muchacho. Es algo muy inteligente. Me encantó, me encantó. Esta respuesta va a quedar grabada y va a quedar con eco, porque como, como, esta, como esta entrevista es grabada, la vamos a reproducir y esa respuesta, esta que me acabas de dar en el último momento, la vamos a reproducir. Bueno, ya tienes bajo tu control, el tema de cómo solucionar el conflicto, el problema o la circunstancia que te aqueje. Ya la tienes, ya tienes planteado acá arriba, ¿qué voy a hacer? Y luego, ¿qué sigue? Bueno, luego, ponerlo en práctica con constancia y con eh, la ayuda de, de la comunidad, porque uno se debe a la comunidad más que la comunidad se debe a uno porque en esta vida lo importante es lo que hagas por los demás y, y, y, y que lo hagas con constancia y con determinación, ¿no? Eso es vital, el, el, el comunicarte, el dar a conocer el problema y, y el servirte de, de los demás y el adquirir conocimiento de otras personas. Bueno, yo ya te admiraba, ahora ya te respeto, aparte de que te admiro. Estás acumulando en torno a mi sensación a partir de tu persona una gran cantidad de condiciones que son verdaderamente importantes para mí. Eres un muchacho increíblemente increíblemente inteligente, lógico, dúctil, amable, generoso. Bueno, un chingo de adjetivos. Lo más importante de toda esta conversación es... No lo que yo estoy escuchando, sino lo que van a escuchar quienes van a oír esta entrevista y ver esta entrevista. Van a ver al Andrés que yo estoy viendo y que conozco hace poco, pero parece que lo conozco de hace mucho tiempo. No sé cuánta gente te ha dicho que pareces un hombre muchísimo más grande en un cuerpo de un jovencito. Eres un jovencito con una idea muy clara de las cosas, como si tuvieras experiencia de 50 años. Eso es verdaderamente Remarcable, porque, porque eres un jovencito, acabas de ser niño y ahora ya eres un jovencito y tienes una inteligencia preclara, extraordinariamente, extraordinariamente buena. Es lo que decía María Elena en términos muy precisos. Ahora bien, ya encontraste el problema, encontraste la solución, trabajaste directamente en la plataforma de acción. Vamos a hacer que esto funcione, vamos a, a trabajar. Ya la tienes lista, ya la armaste, ya la construiste, ya la sujetaste y la tienes perfectamente controlada. Cuando controlas un problema, después de que lo solucionaste porque lo entendiste, a veces tienes oportunidad de transmitirle a otro, mira, si te pasa esto, tienes que hacer esto o permites que ellos tengan su propia experiencia en cuanto a la circunstancia. No, transmitir es vital para... Que en verdad se tome conciencia de lo que es padecer, no solo de Duchenne, sino de cualquier otro desorden degenerativo porque eh, es dar a conocer a los demás que lo que padecemos, más de 500 millones de personas en el mundo y un total de casi 70, calculo yo, millones de latinoamericanos no es algo fácil en términos lógicos de afrontar, pero es algo que cuando uno transmite la experiencia personal hace que los demás entiendan que por más que el cuerpo sufra o el cuerpo a veces no tenga las fuerzas, lo que siempre va a tener fuerzas y capacidades a ir adelante es la voluntad y, y el ingenio humano. ¿no? Estupendo, estupendo, estupendo. Yo no, siento, no solo me siento muy contento de estar teniendo esta charla contigo, me siento feliz porque la diosidencia de haber encontrado en alguna ocasión una entrevista tuya o algo que tú decías, me permitió ver de inmediato alguien a quien yo tenía que conocer personalmente. Hay personas a las que tienes que conocer. Yo te tenía que conocer porque eres un referente al que siempre, siempre, siempre voy a, voy a poner en una vitrina de este muchacho debe estar en exposición permanente, porque, porque puede ayudar a muchos otros muchachos, porque puedes ayudar a muchos otros muchachos en muchos sentidos, no solamente en el de la lógica estricta, sobre todo en el del entusiasmo, en el de la pasión, en el desbordado encuentro de la voluntad más inmediata a favor de las mejores causas, Eres el tipo que cualquiera quiere tener como amigo, cualquiera, cualquiera. Un viejo como yo o un joven como tú o alguien más te va a querer tener como amigo. ¿Por qué? Porque una charla contigo es muy gratificante, es interesantísima, porque eres transparente y eres brillante. Andrés, permíteme pasar a una serie de preguntas que pretenden conocerte un poquito mejor como Andrés y no como el muchacho súper inteligente de las enfermedades raras. ¿Me permites que lo haga? Por supuesto. Andrés, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? El... estar junto a los que más quiero, el ver a mis amigos, el... Dialogar con los demás, tomarme un café con alguien, abrazar a un amigo, contemplar la belleza de la naturaleza, el simple hecho de, de ver un árbol o de ver un parque o de ver en un atardecer me, me resulta gratificante y, y ameno. ¿no? Estupendo. ¿Cuál es el ruido o sonido que más te gusta escuchar? El de la música. La música. ¿Alguna en especial? Bueno, sí, el, la música clásica. Estupendo, Andrés. ¿Cuál es el ruido o sonido que más te aborrece escuchar? El de las motocicletas. <risa> Okay. ¿Hay alguna oportunidad que tú encuentres entre escoger entre el bosque y la playa? ¿Cuál prefieres? El bosque. ¿Por qué? Porque considero que hay más vida en él, considero que estar cerca de un árbol siempre va a ser más positivo que estar cerca de, de la arena o, o del mar, porque el árbol es la vida, ¿no? Es la fuente de, de oxígeno de, de, de la tierra, ¿no? Y, y, y porque puedo observar a los animales, verlo agreste, ver la, la vida en sí, porque en, en un bosque no solo crecen árboles, sino plantas y, y frutos y, y todo lo que representa la naturaleza, ¿no? Estupendo. Vamos a imaginar, solo imaginar, que tu casa eh, está en llamas. Está la conflagración ya en toda tu casa. Afortunadamente ya tu mami está a salvo, tu papá está a salvo, tu mascota está a salvo, Tú estás a salvo pero de repente piensas tengo que meterme a sacar qué, qué te meterías a sacar que te hizo falta ya están tus seres que ellos afuera bueno en una situación extrema bueno por ejemplo si da la emergencia yo por ejemplo yo no camino no. si hubiera quedado la silla Trataría de alguna forma después del incendio ver si está en buen estado porque el transporte es algo elemental. ¿no? Pero fuera de eso no, no me preocuparía por ninguna otra cosa que, que, que posea porque lo demás es no tan elemental. no O sea, iría por lo más elemental. Muy bien, Andrés. Andrés... Esta pregunta la hago con enorme respeto. ¿Cuál es tu grosería favorita? Uh, la que hace un momento dijiste, carajo. <risas> okay. ok. ¿Qué profesión te hubiera gustado estudiar? Y si esa profesión fuera posible para una persona en silla de ruedas, ¿Cuál sería esa profesión? Bueno, básicamente yo eh, siempre he sentido admiración por el derecho, porque persigue la defensa de las causas justas, la defensa de, de lo que todo ser humano tiene y debe ser respetado su, su dignidad y, y, y bueno, y, y, y la vida humana, ¿no? Entonces, considero que siempre me ha llamado la atención el derecho, las leyes y, y, y, y la abogacía, ¿no? Entonces, me hubiera gustado, o, o si fuera posible, algún día me gustaría ejercer dicha profesión, ¿no? Muy bien, Andrés. Y estoy seguro que te diría excelente estoy seguro que harías mucho bien por mucha gente. Andrés, ¿cuál es la profesión que jamás en tu vida se te hubiera ocurrido estudiar? Bueno, jamás me habría atrevido a ser eh, físico o químico. ¿Por qué, Andrés? Porque las matemáticas y yo no nos llevamos muy bien muy bien Andrés Andrés un día como todos tenemos que tomar otro camino y llegar a otra dimensión ¿qué te gustaría que te dijera si existe el generoso Dios y existe el cielo? ¿qué te gustaría que te dijera el generoso Dios cuando tú llegaras? bueno yo soy que admito con sinceridad, creyente, a, aunque la fe es algo que va más allá de la razón. Ok. Y es que ocurriera eso, yo nada más esperaría que, que Dios me dijera que, que me quiere y, y que y que quiere a todos los que me quieren a mí básicamente con eso me conformaría no, no pediría más ni menos ¿no? estoy seguro que si eso pasara, te diría eso que te quiere, que te admira que qué bueno que hiciste todo lo que hiciste en donde estuviste durante tanto tiempo maravilloso Andrés esta es una pregunta que tiene que ver con un gusto personal ¿cuál es tu caricatura favorita? Ah, bueno, eh, mi, mi héroe preferido es este, el Capitán América, ¿no? Porque yo a veces me, me reflejo mucho en él, ¿no? O sea, es el tipo que, que tiene un gran valor y, y una gran capacidad de, de humildad y sencillez, ¿no? Maravilloso, Andrés. Yo también soy admirador de... No del Capitán América, de los Avengers de eh, Robert Downey Jr. hace un personaje que ahora se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el personaje que hace? Ah, eh, Iron Man. Bueno, el, el, el millonario se llama Tony Stark. Tony Stark. Ese cuate, ese es el que me llama la atención, pero el que tú dices sí cuadra mucho contigo porque mantiene en torno suyo valores que se parecen mucho a los que me acabas de mencionar en esta charla. Es cierto tú podrías ser el Capitán Latinoamérica. <ríe> eso es cierto, absolutamente cierto. De hecho, voy a promulgar que tú seas el Capitán Latinoamérica. Eso lo voy a hacer rápidamente. Andrés, esta entrevista ha tenido, en algunos momentos, disertaciones que de parte tuya han sido geniales. Aquella que me recuerda acerca de ser lógicos, pacientes, hacer las cosas ordenadas, eso, eso, eso me pareció genial. Y muchas otras. Seguro que voy a omitir alguna que ya me gustó muchísimo, pero antes de que esta charla termine, Andrés, por favor, si yo no te pregunté algo que te hubiera encantado que te preguntara, dime qué te hubiera encantado que te preguntara y qué me hubieras contestado. Bueno, me hubiera gustado que me preguntaras qué es... El lo más difícil que puede representar vivir con una enfermedad como la que yo padezco? Bueno, sinceramente, lo más difícil sería no haber contado con el apoyo y el amor de mi familia y de mis amistades, ¿no? Sinceramente, sí, eh, todos somos humanos y, y, y la familia es un pilar fu fundamental en, en mi opinión y, y creo que eso habría sido lo más difícil de afrontar la, la enfermedad, ¿no? No, no, no, no tener la familia que, que tengo. Igual, no, no dudo que lo hubiera afrontado, pero habría sido más difícil. Ya lo creo, Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias por, por poner esa pregunta en esta entrevista, porque es cierto, yo tendría que haber preguntado eso, pero me pareció genial que tú me lo hayas recordado. Genial. Hay, hay cosas, hay aspectos, hay circunstancias que merecen un tiempo para poder madurar. Hay cosas que llevan su tiempo. Y hay otras que se lleva el tiempo. Esta conversación va a estar durante muchísimos años en la nube, en la red. Y seguramente un día tú podrás enseñarle esta conversación de este día a quien tú entiendas que se la tienes que enseñar. Porque le vas a decir, hace tantos años, mi amigo David me hizo esta entrevista. Y me dijo todo esto y yo le contesté todo esto. Todo lo que has referido en esta ocasión es una piedra de toque fundamental en el ejercicio de personas como tú. Es un documento maravilloso que yo voy a tener siempre listo para que lo vean todos los que lo tengan que ver. Porque acuérdate, las cosas suceden cuando deben de suceder, no antes ni después. La diosidencia que yo encontré al verte por primera vez, me dijo claramente, tienes que conocer a ese chaval, a fuerza, a ver cómo le haces, pero lo tienes que conocer. Afortunadamente eres parte del círculo de amistades que con Marilena comparto. Afortunadamente tu mamá es una persona muy importante en el ámbito de la gestión política y sanitaria en tu país. Tu mamá, lo que me han referido, es una dama que se integró recientemente a la Federación Peruana y ha hecho un trabajo sobresaliente. El ejercicio para establecer la reunión con la OEA es muestra de ello. Eres muy afortunado, Andrés, en tener a la gente que tienes a tu alrededor. Ellos son mucho más afortunados en tenerte a ti como parte de su ejercicio de amor de todos los días. Lo que dije hace unos minutos, lo vuelvo a repetir. Tu madre y quien te quiere ha creado en tu espalda dos alas poderosísimas para que levantes el vuelo cada que quieras, porque tu cerebro siempre será libre, libre, absolutamente libre. No hay ninguna consideración para que se sienta preso de nada. Tu cuerpo puede estar en esta condición, pero tu mente no. Y lo has demostrado hoy con esta charla estupenda, una de las mejores charlas que he tenido en más de 25 años de hacer un trabajo para México y sus enfermos. Ha sido un verdadero honor saludarte, preguntarte, platicar contigo, escuchar tus respuestas, que son verdaderamente geniales. Andrés, muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? Bueno, sí, agradezco la gentil oportunidad que me brindaste y agradezco tu, tu cariño, tu afecto y tu fuente de de inspiración porque te admiro mucho, te quiero mucho y estás acá adentro, aquí. Igual Andrés, igual Andrés, yo te, me estoy emocionado, yo me emociono pocas veces, estoy emocionado, muchas gracias Andrés, muchas gracias por ser Andrés, muchas gracias por ser el capitán Latinoamérica, Muchas gracias por todo lo que nos has regalado el día de hoy. Un abrazo para tu madre, para tu padre, para tus hermanos. Un abrazo para tu familia. Y acuérdate de dos cosas, y tú eres un ejemplo vivo de ello, porque nunca lo vas a permitir. No permitas que nadie te pise y no pises a nadie. Esa debe ser una máxima, además de las que ya tienes en tu vida. Esta charla me ha emocionado hasta las lágrimas, porque conocí hoy al Andrés que yo atisbaba en los pocos minutos que hemos tenido de relación vía la plataforma de WhatsApp o alguna vez que hemos hablado personalmente. Muchas gracias, Andrés. Ha sido un verdadero honor entrevistarte. Por favor, extiéndele a tu mamá mi agradecimiento por permitir que esto sea posible. Yo sé que tú decides, pero tu mami siempre está contigo. Por supuesto, gracias. Te quiero, chaval. Cuídate mucho. Eres un chingo importante para Latinoamérica. A partir de hoy, para mí, jamás, nunca... Vas a ser Andrés, eres el Capitán Latinoamérica. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, gracias capitán, capitán Latinoamérica. Gracias, hijo. Listo, un abrazo, David. Igual, mi hijo, un abrazo para todos los tuyos. Corto esta transmisión en 10 segundos, ¿está bien? Correcto.